¿Mushrooms? ¿They're taking hallucinogenic mushrooms? ¡That's not good! Hey, muy buenos, monstruitos! Os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free y bueno, pues lo dejamos por aquí por la casa de Faraday, ¿vale? Eh, Faraday nos la jugó y de momento tenemos que disculparnos con Saley, ¿vale? No, si no sabéis quién es Saley es el primer personaje que nos encontramos ¿vale? el de los campos de los nazis así que vamos a ir a hablar con él, pero antes de nada he visto aquí que tenemos otra, otro refugio así que vamos a, a intentar eh, desbloquear el refugio este, ¿vale? para conseguirlo ¿vale? y ya que estamos por aquí, pues vamos a explorar un poquito el pueblo de momento, pues hemos estado correteando mucho, pero no hemos explorado nada, ¿vale? Eh, ahí no tengo nada, así que perfecto, vale. Como ya sabéis, en las casas estas podemos entrar. Mira, en la casa esta creo que puedo entrar. Esto, pues. O sea, eh, en las máquinas estas, o sea, las cabinas Son como las de Londres, ¿vale? Si no... O sea, es eh, tipo londinense en la decoración, ¿vale? Y podemos entrar en las casas podemos, eh, podemos... Bueno, vamos a robarle el té, pero vamos Que podemos hacer unas poquitas de cosas por aquí, ¿vale? Antes de irnos hacia... Hacia donde está, sale ¿Vale? Así que nada, vamos a descubrir un poco Qué es lo que... Uy, ¿esto qué es? Una linterna, ok. Vale. Las linternas nos van a ser bastante útiles cuando nos metamos, digamos, en, en las mazmorras, como por así decirlo. ¿Vale? Estoy ahora mismo un poco cansado, ¿vale? Así que voy a dormir. Los hongos estos son los que producen eh, de estos alucinógenos, ¿vale? Eh, chicos, si no visteis el capítulo anterior, os recuerdo que lo podéis ver, os dejaré un, un, un enlace para que lo podáis ver, ¿vale? Y eh, si os gusta la serie, pues ya os recomiendo que le deis un like, ¿vale? Y os suscribáis para ver más contenido. Que estamos ahora últimamente haciendo muchos directos de Minecraft, de terror y cosas de esas, ¿vale? Así que os recomiendo que os suscribáis para ver más contenido. Y le de ahí a la campanita para no perderos eh, cuando salten las notificaciones, ¿vale? Así que nada, voy a ir hacia el refugio que está, hacia la otra zona, ¿vale? Y eh, ya tengo un montón de... Vamos a ver. Me voy a quitar cosas que no quiera. Por ejemplo esto, ¿vale? Y las tres piedras. Esto fuera. ¿Vale? Y ya podemos correr. Vamos a ir hacia la zona esta que os he dicho, la de la casa... Más que nada para desbloquearla, ¿vale? Creo que aquí puedo entrar también Todas las casas estas que pueda entrar, pues la vamos a entrar ¿Vale? esto está... Vamos a forzar la cerradura Aunque no os lo recomiendo porque después Vienen un montón de gente y nos pegan, ¿vale? O sea, se está ahí, ¿vale? No vamos a entrar Ya, ya lo tenemos forzado Pero ahora de momento no voy a entrar ahí, ¿vale? Eh, me quiero centrar más que nada en, en desbloquear Espérate, aquí no es Desbloquear a esto, ¿vale? Que es siguiendo el camino este Así que vamos a ir hacia... Hacia la casa Vamos a hablar con este Daisy, vuelve, Daisy ¿Dónde está Daisy? Eh, yo creo que Daisy tiene que ser la que... Hostia loca, ¿eh? Yo creo que... Vamos a entrar aquí, ¿eh? Creo no que Daisy sí, tiene, me tiene me que ser la, la que nos... Vale. O sea, le está volviendo loco. ¡Gente de mierda! Vale, vale, vale, vale. Espérate. Vamos a curarnos, que ya están otra vez mmm, rompiéndonos un poco, ¿vale? Entonces... Este que está aquí, se nos vamos a cargar ya. No. Vale, vale, vale, vale, vale, Uno menos, ¿eh? Uno menos. Vale, este se la han cargado, ¿eh? Ellos mismos. Vale. Ahí no tengo nada. Supongo que este tendrá la Z esta alucinógena. No, una tubería eh. Vale. De metal. Vale, que va, que vaya bajando poco a poco. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vale, vale, vale, vale. Están sacando las armas ya, eh. Están sacando las armas. Tengo poca vida, gente. No me quiero curar todavía porque después. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. vale, vale. vale, vale, vale, vale. Estamos aguantando bien, eh. Estamos aguantando bien. Quita, quita, quita, quita, quita Quita, quita Tú verás No, al final me, ma me matarán Me matarán al final Vale, ¿no hemos quitado a una? No hemos quitado a, a, a dos me parece ¿eh? Espérate, quiero intentar que no me pegue este por un momento, por favor Para poder eh, tener vitalidad Pero si no, no puedo hacer nada Esta es la loca que nos ha tirado una mesa ¿verdad? aquí arriba Así que me lo voy a cargar ya tenemos al otro, Está eh? Están andando, eh. Mushrooms. They're taking hallucinogenic mushrooms. That's not good. It won't be a stylish marriage vale, fuera eh, perfecto, lo hemos hecho estupendo esta vez ¿eh? creo que hay otro por aquí porque está cantando el que sea pero nos vamos a llevar de momento todo lo que veamos las setas no, las setas no por, por no las llevéis porque si no por volvéis locos perdidos y esto me lo voy a llevar, vale Hemos completado otra otra misión Una cebolla Y este que, que tiene aquí Ah, vale, el otro, el que está cantando Es el que está abajo, ¿vale? O sea, el que estaba en la pared Tengo demasiadas cosas Y... y, y ¿Me puedo comer algo así? ¿Que haya cogido? Vale, he cogido eh. Esto es como un café, digamos, ¿no? Zanahoria, perfecto. Eh, lo que sí que voy a tirar, ¿vale? Es eh, la porquería que haya cogido por aquí, por ejemplo, esto, ¿vale? Fuera. Y ya, sí que, no, sí, que sí, nos vamos para lo de. Pues espérate, que tengo ya demasiado peso. Eh, la, varita, la varita de felicidad no la... es que no hace daño, ¿sabes? Voy a tirar una por lo menos y nos quedamos con la buena, ¿vale? No, tengo, tengo demasiado peso todavía. Me puedo robar ladrillos por ahí, pero no, no voy a robar nada más. Vale. Que no sea útil, o sea, o sea, que sea útil, ¿vale? Porque si no, no me merece la pena. Vale, voy a tirar algo más porque si no, es que no puedo moverme. Así que las tuberías estas, por ejemplo. Que. Bueno, las tuberías. Me voy a quedar con una, ¿vale? Y el resto lo voy a tirar. A ver, ¿qué puedo tirar? Tengo tres linternas. Las linternas, como ya os digo, nos van a venir bastante bien. Las baterías tengo tres también. ¿Vale? Y el ladrillo, por ejemplo, por ejemplo, pues sí lo voy a tirar. Porque no me vale de nada ahora mismo. Vale, los trajes y los objetos de las misiones, por supuesto que no, los voy a tirar. Pero si no, adiós eh, Tengo un montón de cosas, como estáis viendo. Eh, tengo un disco, disco 45, una canción muy popular en el disco de vinilo. Ok, tengo un disco que no lo he utilizado de momento. Siempre que me pone una máquina no me deja, no sé por qué. Y lo que sí que voy a tirar, por ejemplo, son la comida... Estas cosas de aquí que son... Que están vacías. O oh, bueno, no. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Vale. Tengo tres barras de estas, así que voy a tirar una por lo menos. ¿Vale? Y... Sigo teniendo demasiado peso. Una pala más. Vale, ya está. Gente, con una pala más es suficiente, ¿vale? Hemos tirado aquí algunas cosas. Vale, eh, mi, mi casita está para el otro lado, perfecto Ok ¿Será esto de aquí? No, esto es una zona radiactiva, ¿vale? Las zonas radiactivas, como, como ya sabéis Si nos quedamos mucho tiempo, pues al final nos terminan a, eh, afectando a nosotros también, ¿vale? La casa la, la tenemos por aquí, ¿no? ¿Esta? Creo que es esta de aquí, ¿eh? Mira ya que tenemos aquí, mira, tengo una máscara también, perfecto. Vamos a mirar. Oh, there you are. Mum's been worried sick. I was I was riding the subway. All day, back and forth, and back and forth, and back and forth, and back and forth, and back and forth. Until it closed. Was I supposed to pay again? No, you're not supposed to run off like that without telling anyone. But I was having so much fun. You wouldn't have let me ride. No, no, I no, no lo haría. ¿Recuerdas de 1939? Yo era 5 años. Hemos ido a lugares en el subway. Con mamá, antes de que se enferme. Sí, lo recuerdo. Nunca me olvidé de nada. Bueno, ya sabéis la, los flashbacks estos que tenemos, ¿vale? Eh, son de cuando estábamos con nuestro hermano. Y... Vamos a ver. Aquí hay un refugio. Que digamos es el refugio nuestro, ¿vale? O sea... Eh, la linterna, por favor. Que creo que aquí es donde nos metimos la última vez que estaban chalos perdidos. Así que, ¿dónde está la linterna? Eh, Se hizo... Vale. ¿No puedo equipar la linterna? No, ¿verdad? Pero aquí sí, en lo de la F, ¿verdad? Vamos a ver. Mm, en el 3. No, estos son los daldos, ¿vale? Píldora, bebida, energésico, vale. Ahí está la linterna, perfecto. Pues nos vamos a meter con la linterna. Como estáis viendo ya, eh... Vamos a ver. Hay sangre, ¿vale, gente? What a jolly place to go exploring. Vale, la linterna está apuntando hacia allí Hay gente muy zumbada, creo que That's esto es, es la, fear, la última zona en la que estuvimos Y hay unos cuantos, ¿eh? ¿eh? Hay mucha gente aquí metida Así que hay que tener mucho cuidado porque esta zona es chunga, ¿eh? Como ya estáis viendo, no les gusta la luz un, un huevo. No les gusta la luz. No les gusta la luz. Vente, vente, vente, vente, vente conmigo. Vente, vente, vente, vente. Aguantan, ¿eh? Aguantan aguanta la vida y media porque están zumbados. Vale, me, me tiene que dar eh, la opción para. O sea, ahí, ahí, Vale, uno menos, ¿eh? Uno menos, gente. Vale, vamos muy bien. Vale, a ver. Otra vez mi linterna. Y la misma táctica, ¿vale? Nos volvemos hacia atrás. Venga, vente, vente, ven. Ver, no les gusta la luz, ¿eh? No, no, no, no, no No No les gusta la luz nada, ¿vale? Con mucho cuidado, gente, ¿eh? Os protegéis siempre Que si no, al final os terminan dando los cabrones Por detrás Vale, uno menos uno menos, ¿vale? Vale, no. Ahora, eh, en cuanto... Eh, o sea, vamos a comer algo antes de entrar ahí otra vez. Porque es que ya me, me están... Toqueteando bastante, ¿vale? Y... Vale, ya hemos comido. Tenemos suficiente salud. Perfecto. Bueno, salud no vamos muy bien, pero... Ya sabéis, ¿vale? Eh, otra vez con la linterna, ¿vale? vale Esta, nuestra linterna, ¿vale? Esta es la que nos va a salvar de aquí. Creo que esto lo hicimos en un capítulo anterior. Pero ya, como eh, más o menos me sé la zona, ya es más. Uf. Vale, vale, vale, vale, vale. De uno en uno, por favor, gente. ¿eh? Ahí vienen dos, vienen dos y no me gusta eso. Vale, están ahí los dos, ¿eh? Están ahí los dos y hasta que no se les pase un poco el mosqueo no quiero... Porque están, quieren entrar, ¿eh? He cerrado la puerta aquí ahora mismo, ¿vale? Vale, la linterna... A ver, ¿tú qué tienes por aquí? A ver si me sirve algo. Tiene hongos nada más. Este también tiene aquí hongos. Y esto otra linterna, ¿vale? Por si nos quedamos sin, sin iluminación. Ok. Vamos a ponernos otra vez la linterna. Y vamos a abrir la puerta Vale, mi linterna, ahí está Creo que se me venga este de aquí Vale, vale, vale eh, eh, Ahora tenemos ya uno, ¿eh? Vale, vale, ven. vente, vente, vente Vente, ven Ven Ven ¿Ahora no quiere venir o qué pasa? Ven. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a intentar que venga. ¡Ay! Ven. Ahí está, perfecto. Esta vez lo estamos haciendo perfecto, ¿eh? Vale, uno menos, uno menos, ¿vale? Creo que nos quedan dos. ¿eh? Que estos son los dos más chumbos, porque. Vale, vale, vale, vale. Si los ilumino no me hacen nada, ¿eh? Quedarse quieto. Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto. Quieto. ¿Vale? Si, si los ilumino no, no me hacen nada. Ok. Vale. Los tengo controlados nada más por la luz. Por la luz, por la luz, por la luz. Venga, ahí quietecito, ¿vale? Ahí quietecito. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. ahí. Me está fallando el... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, ¿Nos vamos a dar prisa? ¡Oh, Dios. Perfecto, esta vez lo hemos hecho perfecto, gente. Pero perfecto, ¿vale? Esta es la, la escotilla que descubrimos las otra vez, pero eh, como morí, ¿vale? Pues no la pude terminar de hacer, así que ya la tenemos, ¿vale? Perfecto. Y aquí tenemos para poder hacernos cositas, pero de momento no lo vamos a hacer, ¿vale? Otra vez el plano este y otra vez esto. Creo que es la misma, ¿eh? Pero no estoy segura porque, como aquí las cosas se parecen mucho, ¿vale? Tengo más tornillos sueltos por ahí Más archivadores Y no tengo más nada, ¿no? O sea que aquí Podríamos perfectamente mmm, Vale, no es la La que bueno, sí Por aquí perfectamente Podríamos haber eh, evitado Matar a los que estaban ahí Pero como mmm, No sabía muy bien cómo Hacer eso, vale eh, O sea, el inventario Eh... A ver, cancelar. Ok, todo esto es lo reciente. Esta es la taquilla, que aquí vamos a dejar algunas cosas, ¿vale? Eh... Todo esto lo vamos a mover, por ejemplo, ¿vale? Porque son cosas que me están ocupando sitios y de momento pues no las voy a utilizar, ¿vale? vale por ejemplo los, las botellas de, de pastillas también los vamos a, a quitar de aquí, vale y ya pues ahí no sé creo que, que me los he llevado al final. A ver mover el mantén para eh, mueve todos los objetos del laboratorio de la taquilla. Ok. vale eh, lo he hecho al revés gente. A ver lo voy a poner aquí bien. Y, por ejemplo, las cosas estas que no quiera. Eh, sí. Bueno, ya, ya pondré yo ahí los objetos que no quiera. Vale, de momento vamos a reparar esto. Necesita un tornillo suelto? Vale, pues aquí tengo uno. Perfecto. Esto más que nada son barreras para que no nos entren los zumbados estos, ¿vale? Como ya estáis viendo, pues esto era antes de, de los policías, ¿eh? ¿Vale? Son, pues, zonas de, del tren donde tenemos refugio Y podemos... a ver, ¿esto que podemos hacer? Podemos elaborar bastantes cosas, ¿vale? Aurora eh. Vale, esto es con... perfecto esto Son como píldoras también, hechas por nosotros mismos y ya tenemos el acceso a, a las vías si del tren, ¿vale? Con esto ya podemos viajar entre zonas, como estáis viendo, es mucho más cómodo. Y de momento pues tenemos solamente dos escotillas, ¿vale? Que hayamos encontrado. Pero como estáis viendo ya tenemos un montón, ¿vale? Por descubrir. Entonces nos vamos a mover a la zona esta. Eh, sí, vamos a, a viajar. Espérate, antes de, de nada voy a ver, vale, lo de Saley nos va a venir bien porque... Vamos a aparecer aquí, ¿no? Y ya de aquí me puedo venir hacia aquí. Ok, perfecto. Pues vámonos a, a este escotilla. vamos a viajar. Vale, los viajes entre... entre de estos. Vale, y estamos en nuestra otra guarida. ¿Vale? Que también eran de guardias de estos, pero ya nos los cargamos todos. Esto antes, si no lo visteis en el otro capítulo, estaba completamente... Vale, todo esto son fórmulas quimi... químicas, que creo que nos sirven para hacer algo aquí, ¿vale? Y eso, ¿vale? De momento puedo, todo esto no lo voy a hacer. Eh, vale. Nos vamos a ir a disculpar con Sally. Que era lo que íbamos a... Espera, espera, espera, espera. Que he salido sin el traje. Bueno. Ok. Vale, espérate. Nos lo vamos a cambiar antes de nada. Tengo ya 11 puntos nuevos de habilidad. ¿Vale? Y para poder asfixiar a los enemigos más altos... Por ejemplo, los policías no... Haz que sangren más a menudo, ¿vale? O sea, eso puedo hacer que sangrado. Pero vamos a ponernos también la de la probabilidad de derribar a tu enemigo. Vale. Eh, vale, pues esta, ¿vale? La de derribar a tu enemigo con... Ataque en cadena Uy, esta, esta la quiero, pero ya, ¿vale? La de ataque en cadena no, Dos puntos de habilidad más y, y la conseguimos ¿eh? Ok, tengo el traje de andrajo Que nos lo vamos a cambiar y vamos a ponernos en el otro, ¿vale? Y pues, como ya sabéis, nos vamos a ir hasta, hacia la zona de sale eh, Chicos, de, mientras... Os voy a ir poniendo un poco al día en el canal, ¿vale? Y somos ya eh, 300... No, 300. <ríe> 3.380 suscriptores y estoy súper contenta, de verdad, por el apoyo que le estáis dando al, al canal. De verdad, que muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Y que ya sabéis que si queréis que suba algún tipo de contenido por favor dejádmelo en los comentarios, ¿vale? para poder traeroslo en futuras ocasiones que yo sé que algunos queréis que varíe de juegos ¿vale? así que eso, que si os gusta algún tipo de juego pues me da igual que sea ¿vale? dejármelo en los comentarios y si es posible os lo traeré si es de móvil como tanto de PC porque yo de play pues eh, no tengo pero bueno se intentará ¿vale? a ver, el... estamos por aquí por la zona eh, residenciales y vale acabamos de cagarla un poco porque hemos entrado otra vez en la zona de no tengo no tenía tomado una pastilla de júbilo entonces nos han descubierto vale y tenemos que salir por patas como siempre ¿eh? como siempre no venga venga venga venga los relojes esos que están ahí eh, colgados también no, no hacen daño vale eh, okay. aquí me tengo que tomar una pastilla de júbilo para poder entrar en la iglesia que eh, lo siento si me están saliendo un montón de notificaciones del, del chat o sea, en plan de, de que estén hablando pero como tengo puesto los sustitutos pues entonces por eso saltan, ¿vale? Eh, hay que huir de esta zona ¿eh? creo que por aquí también puedo entrar pero no, no voy a entrar ¿vale? Y lo que estamos no es, más que nada, huyendo, ¿eh? ¿Esto? esto tiene pinta de que será otro, otro no, tipo de misión próximamente Es que vienen, vienen, vienen ahí, vaya Vienen ofuscar perdidas Las tías ¿Vale? ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! Hey, los policías, como son más altos, nos ven, ¿eh? Vale, creo que ya están... Que se han, se, se han... Parece el Lenderman ahí en mitad del bosque, ¿vale? Ajá, vamos a pasar de él. Y eso sí, antes de entrar a esa, a esa zona, que creo que esta nueva, porque no la he visto tanto hasta el momento, ¿vale? Entonces, estos son los que nos empiezan a perseguir, ¿vale? Eh, creo que esta zona es nueva, ¿eh? No la he visto hasta el momento Y voy a mirar un momento el mapa Exactamente, esta zona es nueva Y para ir hasta aquí Tenemos que estar un poco drogados Así que me voy a intentar tomar una píldora de júbilo O, o no sé Espérate, dos mosqueteros, ¿vale? No me voy a tomar nada Voy a ver, a ver qué, qué es lo que pasa aquí All right. Right as rain, sir. Right as rain. Vale, podemos sobornar al, al guardia con, con whisky Espero que si habla ahora Truly I am. Perfecto, este está ya ahí medio drogado ¿Estás no me right right right eso Vale, el otro como está ahí todo todo guay ahora mismo A ver, ¿puedo entrar por aquí? Ok, no puedo entrar por ahí, vale Atascada, ok eh, mm, mm, mm, ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí no puedo... Puedo tomarme una pastilla de júbilo, ¿verdad? Pero es que sí o sí tengo que hablar con el poli, ok. ¿Quién crees que eres? ¿Eso es mejor? ¿Me antes? Autorizado debe llevar ropa. Ah, vale, tenemos que.. Te... Uy, qué susto, me has pegado, tío. Madre mía, qué cara. Tenemos que llevar ropa que aísles de la electricidad. Ok. Entonces, eh. Vale. Supongo que puedo forzar esto mientras que están ahí los otros, ¿no? A ver si nos van a, a reventar ahora. Exactamente, nos van a reventar. Nos van a reventar. Nos van a reventar. Eh... <coughs> Cruza el puente de... Vale Supone que ya está abierto el puente, ¿vale? Cúmse. Nos vamos a quedar aquí un momento Ok, perfecto, el puente está abierto Vale Cálmense, cálmense Vale Vamos a alejarnos un poco de aquí Para que se le calme el tonteo para que se calmen el tonteo, porque es que de verdad no es, no es normal la ofusquera que llevan esta gente. No, no, no, no, no, no, no. No quiero un cap. Es que tienen risa de, de niño. Eh... Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, pero ya. No puedo, ¿eh? Ahí está el Lenderman otra vez Vamos Me voy a tener que tomar una píldora de esta O sea, un, un bálsamo Ahora cuando pueda, ¿vale? Así que me lo voy a ir tomando ya Por el camino Y eso, que vamos a cruzar el puente Pero como ya sabéis Hay que ir con mucho cuidado Porque esta gente pues, se vuelve locos con nada lo bueno es que ya nos lo hemos quitado todos de allí del medio y ya podemos entrar libremente. Mientras más gente nos traigamos para esta zona, quita bicho. Mientras más gente nos traigamos para esta zona, mejor. Mira, allí nada más que están ahora los policías. Y da igual, porque vamos a entrar ¡Oh! corriendo. Vale, vale, vale, vale. Nada, nada, nada. Necesitamos ropa, ¿vale? Hemos desbloqueado eso, pero necesitamos ropa. ¿Ok? Joder, macho. Necesitamos ropa anti que no sé dónde está. ¡Ay, vale! El traje de goma, gordo. Eh, ok, vale. Nada, gente. Ya, lo, ya tengo yo mi traje de goma, ¿vale? Aislante. Ok, esto Esto es lo que nos piden, el, el traje de goma. Perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale, vale. Que nos persiguen, ¿eh? que nos persiguen los zumbados estos y tenemos poca vida. Me queda un, un bálsamo nada más. Y adiós. Y creo que nos viene el policía grande. Vale, perfecto. Ya, ya lo hemos otra vez despistado. Ok. Pues nos vamos a ir al puente a ver si nos dejan de una puñetera vez. Vale. Quedarse ahí quietos, por favor. Ahí quietecitos. Perfecto. Y ya que tenemos el traje de goma, vamos a probar si esto nos vale. vale. Vamos a ir con y nuestro traje de goma. Perfecto, ahora yo creo que... No, no, no, no, joder, macho, nos tenemos que tomar un... De verdad, ¿eh? Hay que tomarse un júbilo antes de entrar. La estoy cagando ahora mismo un montón. Es que mira todos los que vienen, Dios mío. ¡Dios mío! A ver si nos dejan entrar en el puente de, de las narices Porque es que de verdad Ahora que tenemos el traje de goma Vale, yo supongo que con esto nos aislaremos de la electricidad Un traje de látex O de goma, o yo qué sé de qué Parece un traje de sado masoquista Pero eso, eh, antes de entrar nos vamos a tomar una pastilla de júbilo Para que la, la mierda esta de, de la puerta, vale Los detectores no, no hagan daño entonces, por aquí vamos a pasar tan tranquilamente eh, con nuestro traje de látex eh, Llevas puesto un atuendo ¿Sí? inapropiado ¡Ay, de verdad, eh! Vale, nos vamos a tomar esto y A ver si podemos entrar ahora Vale Ahora, perfecto, vale ¿Estamos ya adentro? Simón, eh... O sea, como Simón dice, ¿no? Ok Como Simón dice Mierda, mierda, mierda, mierda A ver Relajarse con los rayitos Un momento, por favor Vale, me quedan nada más No Ay, vale Por esto era el traje de anti Porque si no O sea, se supone que me Me, me mueva la plataforma, ¿no? O cómo. Porque es que de verdad, eh, Yo supongo que este traje no es el que hay que traerse. Vale, nos van a, nos van a reventar, ¿vale, gente? Hemos, eh, esto lo hemos intentado probar. Eh, y no puedo hacer nada aquí, ¿verdad? Un traje anti-electricidad. No, aquí no puedo hacer nada. No puedo... De momento tener un traje anti-electricidad ni nada, este traje no nos vale, como estáis viendo. Este traje ahora mismo pues se supone. A ver, cubre coma de. de, goma de eh, reduce el daño por electricidad y alerta a cualquiera que no sea. Ok. Se supone que este traje es el que nos vale, pero es que de aún así nos están reventando. Ah, vale, vale, vale, vale No tengo nada para curarme Creo que tengo algo para hacerme Me voy a intentar hacer Un bálsamo curativo Para no morirme ahora ¿Vale? Así que me lo voy a tomar ya Porque me estoy... Um, vamos, me estoy muriendo Pero lo más grande A ver, ¿dónde está? Mi inventario, aquí Perfecto. Vale, fabuloso. Vale, hay que ir hacia la zona que está en, en de esto, ¿vale? Iluminada. Vale. Creo que me puedo poner la máscara esta que, que vi De gas Vaya que... O sea, ¿dónde está? Esta máscara no sé si me la puedo poner Creo que no, no, ¿verdad? No, esto es un extractor Me creía que esto era una máscara de gas Vale Ahí sí... Si... Vale, la tercera ronda, gente ¿eh? Ahí sí si lo hacemos bien a la primera three. Si tres plataformas iluminadas Vale Vamos a ir rápido ¿Y la otra dónde está? Ok joy, is a Now, Vale, la ronda final, ¿eh? Simon says, Hizo todas las plataformas iluminadas Vamos a ir rápido antes de que nos. Vale, vale, un rayo nada más, perfecto. Sí. Tenemos poca vida, ¿eh? Nos estamos muriendo, me parece. Vale, ya estamos en la nueva zona. Nos vamos a cambiar el traje antes de nada. Más que nada, porque si no nos van a reventar el pecho un poquito por las ropas que llevamos de goma. Eh, si se escuchan perros de fondo son los míos, ¿vale? Que están por ahí, que viene alguien de mi familia a la casa, me parece. Vale, y esta se supone que es la, la otra zona porque aquí no tenemos... Vale, ok. Pues bueno, eh, de, es de noche. Eh, no os recomiendo de que vayáis por ahí de noche mayormente porque os van a ir reventando mucho más y por aquí pues lo que estoy viendo es que tenemos muchas más zonas vale, ahí tenemos policía y yo supongo que por aquí si me meto me van a crujir un poco, ¿verdad? exacto, si me meto me van a crujir un poco eh, antes de hacerme nada o sea, antes de meterme aquí ni nada voy a intentar hacer los bálsamos que pueda tengo una mapa para hacerme uno, vale. Perfecto. Y, vale, se me, nos ha acabado el júbilo, gente. Tenemos que ir a hablar con Sale, Que está hacia hacia allí, hacia 300 metros. ¡No, no, no! Joder, oh, macho. De verdad, eh. Me va a reventar la máquina. Me va a reventar la máquina. Ahí está. Vale, eh, no me voy a curar todavía No me voy a curar todavía Ahora, ahora, ahora, espera, espera Espera, espera, espera Vamos a curarnos, vamos a curarnos Vamos a curarnos por aquí ¿Vale? Vamos a curarnos y vamos a salir corriendo por patas Como estoy viendo ya no me curan tanto Vamos a ir con, la, con su varita Su misma varita Y vamos a intentar eh, pasar de largo de ellos, de, de todos ellos. Vamos a intentar pasar de largo. Cuando no pueda, pues me tendré que defender como pueda. Ahí está. No. Me siguen persiguiendo. ¿eh? Aquí, pa aquí parece que son muchos más. Es, mucho. es que, que mira, por favor. Es que mira. Nada, eh, prefiero que me maten, ¿vale, gente? Prefiero que me, que me maten los dextros. nada Son cuatro o cinco, cinco. A me puedo quitar uno, aunque... Okay. nada eso, Por esto es lo bueno de tener la habilidad de esta en cadena, que la, la podemos utilizar. como me quedo. Nada, es que no me puedo hacer balsamos curativo <Namração> que no ya está eh, hasta aquí hemos, hemos llegado digamos vale nos vamos nos van a matar enseguida no podemos correr tampoco mucho y aunque lleguemos al punto de habilidad o sea, al punto de habilidad al punto de encuentro eh, nos van a reventar así que mm. Todo lo que pueda haber hasta el momento para poder llegar está bien, ¿vale? Pero en, en cuanto moramos, pues tendremos que reiniciar. Así que hay que tener mucho cuidado, imagina, porque es de noche. ¿Vale? Y hay un chorro de policías por lo que estoy viendo. ¿Vale? Vamos a intentar llegar lo máximo posible a la zona. Y por aquí... ¡Uy! Mira, este... Este es malo, ¿eh? Ese, este es el... El malo de, del juego, me parece, ¿eh? Pues a ver si intentamos entrar a lo que sale Ya nos ha costado un poco de, digamos, pasar al otro lado Y como se ha hecho de noche, pues es lo que, te, lo que tiene Que nos revienta ya habéis visto que salen un montón de guardias. Vale. ¿Veis como este? Eh, el de la gabardina, pues era este, ¿vale? Se supone que es el malo. Las cabinas de teléfono. Estaba tardando un poco más de lo necesario en cargar, ¿eh? También lo digo. Ah. Vale. A ver de dónde salimos ahora. Porque cada vez que nos matan, nos aparecemos en una zona distinta. Vale. Eh, llevamos puesto el traje de coma. Entonces, eso es lo primero que me voy a cambiar. Y vamos a mirar el mapa. Perfecto. Estamos, creo que en la nueva zona. Después de haber pasado el puente, exactamente. El puente de, de Place. Y estamos ya por la zona esta, que es de noche todavía, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado. Porque los policías pues están por ahí dando vueltas y este puede y las máquinas, eh, las máquinas que no se olviden que también están andando por ahí por culo. Vale. Hay que tener mucho cuidado con los guardias. Hay que tener mucho cuidado con los guardias. Siempre que se pueda hay que ir corriendo. ¿Vale? Y si nos tenemos que esconder en algún lado, en alguna alcantarilla o lo, o lo que sea, nos, nos escondemos, ¿eh? Vale, vale, vale, vale. Vale, vale. La máquina esta nos va a hacer daño ahora, me parece. Eh, ¿Dónde estaba dónde estaba la zona? Por aquí, por ahí. Vale, 200 metros. Me voy a esconder aquí en un momento. Vale. Nos, nos escondemos aquí, ¿vale? Y... En cuanto se le pase, se le pasa este un poco el enfado, salimos otra vez, ¿vale? A ver. Hay que tener mucho cuidado, gente, porque es que de verdad, ahí nos revientan como, como nada, vaya. Lo que estamos intentando hacer, si no. Ahí está. Ya, ya se ha el tío. Y creo que tengo medicamentos para poderme hacer otra vez, digamos, el bálsamo. Eh, ahí está, el balsam. ¿Vale? Esto que son pétalos de rosa Galata. Vale, pues esta, mmm, estos pétalos de rosa son los que tenemos que conseguir sí o sí. Me voy a tomar una... Un bálsamo de momento. Bueno, no me voy a tomar nada. Más que nada porque tengo todavía algo de vida. Y me pueden me pueden pegar de nuevo y, y al final adiós, ¿vale? Así que los guardias, estos los vamos a intentar evitar todo lo posible. ¿Vale? Cuando podamos correr, pues corremos, como ahora. Pero ya estamos cerca de salir, -E, ¿vale? Estamos mucho más cerca que antes. De decir no, verdad no, verdad es decir, es verdad que hemos llegado a, a la zona. Espérate. ¿vale? Por aquí no. Vale, por el otro lado. Pero, pero, pero, pero. Ay. está persiguiendo el guardia, la hemos liado, me he equivocado de camino y la he liado un poco. Me... Me... Me... Vale, vale, vale, vale, vale, Estamos liándola un poco. Como siempre. Y nos vamos a meter aquí en el callejón. No, no me puedo esconder. No, no, no. No, Es que me han pillado, me han pillado, me han pillado. Me han pillado por aquí de detrás. Ahora sí que me voy a tomar el bálsamo. Para poder salir corriendo. ¿Veis cómo no me tenía que tomar el bálsamo todavía? Vale. Vamos a salir corriendo por pata. Vale. Porque que, que ya nos empiezan a disparar por todos lados. Y por favor, no, no, no, no, no. no. Eh, estoy intentando encontrar otra vez el camino, gente, ¿vale? A ver si me puedo meter aquí. Me puedo esconder, perfecto, ¿vale? Vale, lo he despistado, ¿eh? Lo he despistado y. No puedo ver el mapa desde aquí, ¿vale? Tengo. Mira a todos los que tengo ahí persiguiéndome, ¿eh? Hasta que no se le quite el, el mosqueo no, no puedo salir. Vale, ya se le ha pasado el mosqueo, ¿vale? La máquina esta también nos no vigila. Las casas son muy similares a las del otro barrio, ¿vale? Porque esta, esta casa en concreto, una como esta, la fuimos a, a rebuscarla. Lo que pasa es que no, no entramos a, hasta la zona de arriba, ¿vale? Pero sería conveniente entrar. A ver, lo que pasa es que ahora, como es de noche, no voy a hacerlo, ¿vale? Porque si no es que nos van a reventar el mapa. Nos vamos a centrar en ir hacia aquí, ¿vale? Y podemos salir por esta calle. A ver veo bello el mapa. Perfecto. Vamos a salir por esta zona. ¿Vale? Y vamos a ir corriendo. Vamos a ir corriendo. Una gofista. Sí, somos una gofista ahora mismo. Vale, vale, vale, vale. Nuestra zona creo que está por aquí. El mapa. Eh, Otra vez me he pasado la zona. No, tío. Otra vez me he ido hacer? por la zona que no hay, ¿vale? Vale, es por aquí recto, ¿verdad? No, no, no, no, me viene, me viene, me viene por detrás, me viene por detrás. Está por detrás, ¿eh? Está por detrás, gente. Lo tengo detrás, Pegado al culo. Vale, vale, vale. Es por aquí, ¿eh? Es por aquí recto. Vale vale, vale, vale, vale, vale, vale. No sé si tengo aquí alguno detrás, ¿eh? Vale, vale, vale. Se, han, se han, están relajando un poco. Y está allí la zona, ¿vale? La de los dos, mosque, dos mosqueteros. Vale. Ya se nos han relajado, perfecto. Vamos a hablar ahora con Sale y a ver si nos dejan. Porque es que, ya os digo, eh, como es de noche, no, se, se supone que hay todo que te queda, como en la vida real, ¿vale? Y no podemos salir. Nosotros como somos unos rebeldes Pues nos vamos a, vamos a salir por ahí cuando queramos En verdad Vale eh, Es el punto de antes El que estaba bugueado Que al final se quedó bugueado Vale Y por aquí No sé si puedo entrar Vale, pero me puedo esconder ¿eh? Aquí, detrás Entonces El punto ¿Dónde está? Se supone que aquí dentro, ¿no? Los dos mosqueteros lo disculpo, te consale. Vale Vamos a dejar que pasen los guardias Y se supone que está aquí de dentro Como es de noche No, no estoy viendo la hora ahora mismo Pero creo que es bastante tarde oh. Está atascado, no podemos entrar porque es de noche Perfecto Estupendo, ¿eh? Vale. Eh, a ver si me puedo colar por aquí, por algún lado. Vale, por aquí me puedo colar. Vale, vale, vale. vale. Vamos a subir aquí. Y me voy a colar hacia aquí. Ok. Vale, pues ya estaríamos dentro del recinto. Vale, esto es la puerta este exterior, me parece a mí. Eh, entra en el piso de salir. Vale. I try not to fuck Perfect. this I vale, transit and an old friend. Oh Sally. Sally? Sal? So? Sally who? Arthur! Oh. Come to have a go at me again. I used to think about what I'd say if I ever ran into you again. But um, being a complete ass was... Sort of improvising there. Look, this is not a spectacular time. You said you know General Bing? Yeah, he's a client, a pharmaceutical <coughs> client. I haven't had sex with anyone in ten years and if I did, it wouldn't be with that man. Good. Did you really come here for a letter of transit? Or did you just need an um, excuse? Well, I uh, sort of do need the letter of transit. Oh Arthur, if you're really going to do something spectacularly stupid, these might come in handy. Uh, thanks. They make your pupils look teeny tiny just like Joy does, but they have utterly no effect. About the letter? Could you do something for me? Uh, of course. What? I need a bottle of cod liver oil. I'd really like one. Cod liver oil? Why on earth would you want cod liver oil? Like your mum used to torment you with. I wish I could remember her. You know how joy fucks up your memories. Why? Why would you want to remember your mum? If it's too much to ask. Well, I was kind of hoping for absolutely I will ask my friend the general for a rotten scrap of paper just for old time's sake. Oh, I'm being an arse again, aren't I? I'll get it for you, the letter. I'm not crazy, but I am always a little extra complicated. Complicated. You used to understand. I'll, I'll get it for you. I mean, I'll try. You were always the best of the lot. I've missed you so. I really should go. You, you don't have to. I really, really have to. Arthur, awesome. thanks. I'll just go. Oh, I meant to say, cod liver oil. Dr Verloc has some at the labs on us class. He Keeps a whole private stash of rare ingredients. I'm sort of persona non grata there. See, I'm the competition. Look, be careful. Sick up tea to cure food poisoning by making myself throw up. Oh, God. Right, but I I don't wind up having to eat a lot of rotten things and having to throw them up. Ok, gente, pues después de haber hablado con Sally, ya no podemos entrar, ¿vale? Eh, ¿Puedo piratear esto? Sí, ¿verdad? Y puedo entrar al laboratorio, perfecto. Quiz eh, de química, Ok. Eh, pues después de haber estado hablando con Sally, Sally su supone que es nuestra el novia o algo de eso, tiene pinta, no sé. Eh, vamos a hacer la visión, la visita al laboratorio de Wildlot, ¿vale? Y aquí, pues, vamos a encontrar un poco, o sea, vamos a encontrar un poco. Vamos a buscar un poquito las cosas que haya por aquí, ¿vale? A ver si encontramos algo útil. Vale. Y.. y, y Tubo metálico, vale Me puedo llevar algunas cosas Ok Registrar, no hay más nada, ¿verdad? La elegí, así que no la vamos a llevar Porque ya estoy viendo que, que nos va a ser útil eh, Vale Todo esto no lo vamos a llevar Vale Y ahí tengo recoger las baterías, un montón de baterías, perfecto, me la llevo todas esto también salitre, todo el salitre, esto también me lo voy a llevar ok mira, aquí tenemos un, un pedazo de almacén que te caga porque aquí tenemos pecha de cosas que nos van a venir bien, por ejemplo, las baterías que ahora mismo no las estamos utilizando, no las hemos utilizado todavía a lo largo del juego se supone que, que nos va a hacer bastante utilidad, ¿vale? Y eh, aquí no tengo nada, ¿verdad? emergencia No hay nada, ¿vale? Pues listo, de aquí nos vamos a ir. Lovely Este se supone que es malo, ¿vale? Lo que quiero intentar es dormir antes de, de meterme en algún lado. Got... Pero, ¿Me puedo cargar este? De... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Me lo he cargado? No puede... no, no, me lo puedo creer que me lo haya cargado. ¿Tubo de metal? ¿Qué tienen más por aquí? Tres píldoras de júbilo. ¿Y tu motocierra? ¿La tengo o no la tengo? A ver. A ver... No, no me la ha dado. No me la ha dado la motosierra Creo que este, digamos, eh... Tiene que haber más muñecos de esto. Por... Menos mal que este no se ha dado cuenta. ¿eh? Ok. Ok. Pues, chicos, yo lo voy a dejar ya por aquí hoy, ¿vale? Llevamos cerca de una horita. Eh, de verdad, muchísimas gracias por ver los vídeos, por suscribiros. Si os gusta el contenido, darle a like para que yo sepa que os gusta, ¿vale? Y nada, os traeré en próximos vídeos eh, la segunda parte, o sea, el viaje al laboratorio, ¿vale? Y nada, de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Eh, no os olvidéis de darle a la campanita, suscribiros y darle a like.